Hola, hola, buenos a todos, aquí somos el comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con The Spirit and the Mouse. Vamos a recuperar los que... Uh, ahí está, a recuperar los kiblings que teníamos perdidos por aquí Oh, bueno, a ver, va a venir por aquí, no tardará con lo que corre, no sé si lo vamos a poder parar Oh, uh, qué bien, párate, párate, párate, párate, párate Vale, cuidado, ratona, casi te piso. ¿Necesitas algo? Necesitas enfrentar para construir una altera gigantesca. Cuenta conmigo. Le diré a mi entrenador que venga también. Otro par de manos no nos vendrán mal. Nos vemos en la residencia del oeste. Ratona, qué emoción. Vale, perfecto. Pues ahí, como decíamos, estamos recuperando los Kiblings para que nos ayuden a construir esa altera. Intento aprenderme las calles en C, pero de momento me pierdo siempre. No entiendo por qué los humanos hacen calles tan estrechas y parecidas. Muy confuso, ¿no te parece? A por allí, pedazos por allá. Sí que le gustan las piedras. Quizá dentro de 20 años por fin sepa moverme por la zona. Ay, ¿cómo subo ahí, tú? Bueno, vamos a darla por perdida porque. En todo lo que hemos pasado por aquí no la hemos conseguido nunca. A ver. Aquí. Ay, no. ¿Qué le pasa a este Kiblin? Uy, ¿por qué me salta? ¡Oh! Vale. Uff. Vale. Ah, no, pero bueno. Vale, eso sí. A ver, bueno. A ver. ¿Has vuelto a algo? Así, ah, vale, este es el de los cables. Vale, podéis darme a superar las emociones de Este episodio tan desgarrador Vale, me apunto a rotar Nos vemos en la residencia del oeste Perfecto Ahí se ha visto el capítulo, pobrecillo eh, Vale, ¿y quién nos queda? Ahí, nos quedan unos cuantos Que están jugando ¿Dónde está? A ver, vamos a ver el diario Diario de notas la calle del este, ahora mismo están jugando en una versión muy peligrosa del escondite Ah, vale, mira, y de este aquí se ve justo el... Vale, pues están aquí arriba 100% mm, No se podía subir normal Vale mm, Vale, no están aquí, nos hemos equivocado de edificio Vale, pues bajamos por esta Están justo en el otro O sea, están justo en este de aquí arriba Pero no sé muy bien cómo llegar No me acuerdo A ver Revisemos Vale, vamos a subir por esta Vale, espérate, espérate, espérate Vamos a probar a subir por esta A ver qué tal Que no me acuerdo si es por aquí Mmm, podría ser... Vale, sí, va a ser esto. Oh, oh, oh. Vale. Tremenda atajo que hemos pillado, ¿no? Efectivamente. Uy, pero aquí no es tampoco. Ah, oh, vale. Aquí hemos venido alguna vez. Va para meter ahí una bombilla, eh. Si la recogimos antes, perfecto. Si no, feo me parece que no estuviera. Uy, vale. Míralos, aquí están. A ver, niños, ¿necesitas ir a construir una antena? ¿Qué decimos? A mí me suena recaud. Pero entonces nos ha a jugar el escondite Tienes razón, deberíamos intentar al menos De todas formas no somos demasiado hables. Se darían cuenta de que no somos de mucha ayuda Podríamos mirar cómo lo construyen sin participar <risa> Listo, ratona. nos vemos en la residencia Vale Vale, pues vamos a bajar desde aquí Porque en algún sitio No la veo, eh Si sí, desde aquí tenemos que ver alguna alguna bombilla de estas no la veo para nada no ¿Dónde estaba la otra Esta. ay no me va a dejar saltar hay que saltar por una... Vale, vamos a coger esa y luego ya nos vamos para allá Vale, hay que saltar como por aquí Ay, no me va a dejar tampoco uh, No Y por aquí tampoco uh, oh. Ostras, pues escúchame, es difícil Llegar a esa, eh Vale, muy raro Pero vamos, ahí hay tres o cuatro bombillas Que cuidado con eso, eh Vale, al norte Sí, vale, y desde el norte podemos llegar allí Vale, vale, vale, vale Ya tenemos a nuestro ejército de Kiblins Me parece más que correcto La verdad es que una vez, después de recogerlo todo varias veces, etc., pues al final te haces con un poco con la ciudad y eso, pero. No con la ciudad, con el pueblo. Pero, ostras, es complicado, ¿eh? A veces ubicarse. Vale. Ya hemos llegado. Nada más hay un montón de recovecos pues, me gusta. O sea, está bien para pa echarle un ratito y conseguir el 100%. Vale, hemos logrado reunir muchos Kiblins para esta tarea, impresionante, maravilloso. No puedo creer que te hayas recorrido toda la ciudad para ayudar a este ser humano. Hombre, a ver. ¿Cuántos Kiblins trabajando juntos? Esto sí que es nuevo. Nuestro equipo de asalto ya está listo. Killer y yo hemos realizado unos cuantos cálculos y tenemos buenas noticias. Deberíamos poder hacer coincidir esto con la lluvia de meteoritos. Y he terminado con el plan de, del dispositivo. Observa, la GADX... Es decir, la gran antena de X. Si logramos construirla, deberíamos poder contactar con la gran ciudad allá abajo. Los kills de la gran ciudad no nos tienen mucho aprecio, pero no rechazarán la petición. Es para hacer feliz a alguien, ¿no? Habla con Kibos, nuestro coordinador, para empezar. Él será quien se encargue del proyecto. Vamos, ratona, ven a hablar conmigo y empezaremos de una vez. Buena suerte. Y ahora manos a la obra. Pues venga. Vamos para allá. Dale, rey. Sí. A ver qué nos vas a hacer. Esto es lo que quería escuchar. Bueno, ya sabes que, cómo va el asunto. Hay que construir una antena enorme. Yo, vos encabezaré el proyecto. Vas a poder ver mis reconocidas habilidades de liderazgo con tus propios ojos. Vamos directo al lío. El primer paso tendrás que... Eh, ¿Cómo era esto? Vas a tener que conectar la... Los proyectos de construcción suelen empezar por reunir los materiales. Ah, eso es eso. No me interrumpas, Kifix. Lo siento, jefe, solo quería ayudar. Como iba diciendo, todo un buen proyecto de construcción comienza por reunir materiales. <risa> Hagas equipo con Kiblin para ello. Prepara la zona para que ningún Kiblin nos moleste. Apartaos. Jue, vale. No te molestará ningún Kiblin. Que tengas buena suerte. Han despejado todo este sitio para nosotros. Es genial. Ratona, qué gustazo volver a trabajar contigo. Tenemos que ir a buscar materiales para este proyecto. Todo lo que necesitamos está aquí. Pero enterrado bien hondo. No obstante, no te preocupes, que yo me encargo de desenterrar esos materiales. Te ayúdame a buscar. ¿Vale? ¡Oh! ¡No! Con un gorrito minero. Dejen de minero. Detección de metales. Es muy fácil de usar. Cuanto más te acerques a objetos metálicos enterrados, más parpadeará la luz. Solo tienes que llamarme. ¿Vale? Ya a mí vendrá a desenterrar lo que necesitamos. Eh, no. Está entendido. Fantástico, vamos allá. Guay, que tengo que ir pululando por ahí. Solo rocas y gusanos. ¡Buah! Uy. ¡Ah, vale! ¡Uy! ¡Ay, la Kibling Box! Vale, o sea, aquí tenemos algo, ¿no? ¡Hola, hola, hola, hola, Vale. ¡Guay! Hay que peinar toda la zona. Aquí era. Eh. Buah, es que los spots además tienen muy poquito, no podemos ir corriendo por esto. También te digo, quien entierra basura en su jardín, tú? No, aquí no puede ser. Vale, aquí más o menos peinando la zona. Vale. Mm, mm, mm, mm. Que el trabajo de detección, tú Vale, perfecto ¿Cuántos necesitamos? Oh, necesitamos una burrada de material 17, 25 Vale, pues nos queda solo uno Vale, vamos a ir peinando así uy para allá y me da... Eh, venga, a escarbar. Joder, va a cargar el hombrecillo de metal. Voy a necesitar otro, en serio. Ya es mala suerte. Vale. Epa, venga. Para ahí. Ojo, va cargado, cargado cargar de metal. Venga, ala, perfecto. Vale, vale, ya tenemos el material. Un trabajo fantástico, ratoncita. Deberíamos tener materiales suficientes para construir la gran antena. ¿Y o cómo se llama la antena? Z. Tenemos materiales suficientes para construir la gran antena. He apilado todo lo que. ¡Hostia, tanto hemos sacado! No está mal, ¿eh? Casi me duele que los humanos no tengan constancia de los tesoros que yacen bajo sus pies. Sigamos construyendo. Vuelve con Kivos para contar el siguiente paso. Ahí tienes que devolverme el gorro. Lo siento, ratoncita. Joder, No, yo quería mi gorro. Mira. Nada mal, nada mal, ¿verdad? Ha sido fantástico, he tomado un montón de notas sobre lo que has hecho. Gracias. Dar órdenes con tales abajo es una habilidad que muy pocos poseen. Ratona, tenemos mucho por hacer. Habla conmigo cuando estés lista para los siguientes pasos. Venga, pues vamos. ¿Estás lista para ponerte a trabajar, Ratona? Sí. Fantástico, vamos allá. Para el siguiente paso tendrás que darle los materiales correctos a Kidai, que están allí. Los tres ayudantes han hecho un montón con los materiales que ha reunido. Kidive te dirá qué partes necesita y los ayudantes te mostrarán las piezas que pueden encajar con la descripción. Parece una tarea sencilla hasta que alguien, hasta para alguien como tú. Apartaos que voy a preparar la zona. Venga. Acerca a que te voy a explicar la siguiente tarea. Que has reunido ya podemos comenzar a construir la antena, vale. Yo me quedaré aquí y me centraré en la construcción. Necesito que envíes los materiales que te pidas. Sin embargo, esta vez tendrás compañía. Compañía, asistentes, ¿todo listo? ¿Sí? Sí, maestro, lo haremos lo mejor que podemos, en serio Bien, y ahora ratón, escúchame bien Vamos a hacerlo de esta forma Te pediré un material concreto Mis ayudantes irán a buscarlo a una montaña en chatarra Y te presentarán lo que encuentren Dale mi en descarga a la pieza Camp City y mándamela Observa con atención lo que te presenten los ayudantes Se trata de un trabajo preciso Confío en ti No deberíamos tener problemas en contactar con otros kiblet A ver que me coloque... <risa> vale... Todo listo, escucha bien. Algo cilíndrico. Fua. Este. Genial, que tuvo más fantástico. Vale. Tráeme algo que gire para el mecanismo. Eh, pues. Sin duda el engranaje. lo aumentaba. No vale. Algo que haga luz. Te paso un Kibling. A ver, toma. A ver. Vale. O sea, no daba, no daba pie tampoco a equivocarse, supongo. Buena elección de color. Algo que aprieta y sostenga todo. Y con eso vamos a construir toda la antena. Hijo un trozo de lata. Qué perno más grande. Ole, ole, cómo craftea. Dale ahí. Está súper focus con la lengüita afuera Como tiene que ser ¡Tarán! ¡Dios mío! Hostia, hay que escalarla Este es mi invento hasta la fecha Confío en 72% en que funcionará Ah, que no lo hemos probado O sea, vamos a ver Si va o no va Correcto Has hecho un buen trabajo, Ratona Juntos hemos creado algo increíble Pero aún no hemos terminado Ay, chavales Habéis sido unos ayudantes fantásticos Gracias Lo único que ha hecho Ha sido coger piezas al azar de la montaña <ríe> Y también pensaba que era un juego No tengo ni idea de lo que hemos hecho Pero parece ser que lo hemos clavado ¡Yupi! <ríe> vale, hay que activar la antena Ah, vale, ya hablamos con Kibos Venga Buen trabajo, Ratona Si continuamos trabajando De una forma tan eficiente Acabaremos en nada de tiempo que ganas tengo de verte resolver el próximo desafío? No tenemos toda la noche. Dime algo cuando estés lista para el siguiente paso, ratona. Vale, pues venga, vamos. Sí. Estamos listos. Vale, ratona. Llevamos la mitad. Ahora que está construyendo la antena, hay que eh, tenemos que tenemos que conectarla a la corriente, jefe. Ah, eso, eso. Sí, ahora tenemos que conectar a la corriente, ratona. ¿Qué sprint está en los bloques de inicio? Vete para allá. Apartaos mientras limpiamos la zona. Buah. Vamos a trabajar, venga. Claro, ahora se pone a rodar este señor. La esta, Pero necesita energía para, por suerte para ti. No encontramos a otro Kipling que genere tanta energía como yo. Esta es la ocasión perfecta para probar la nueva técnica que hemos estado desarrollando aquí, Coach. ¿A que es entrenador? Así es. Para esto necesitamos ser tres ratona. Prepárate para quedar boquiabierto una vez más. La última vez que nos ayudaste, ¿viste cuánta energía podría generar el key pero se tiene una casa un poco caótica. Todavía me duele la cabeza del golpe que me he dado con el banco. Así es como se me ocurrió una idea a lo mejor. Dale una descarga a Sprint cuando se acerque a ti. ¿Vale? Cuanto más rápido se mueve Sprint, más impredecible será. Atenta ratona. ¿Estás lista? Sí. Uf, y se va a poner a correr en plan... Random... Por la zona. ¿Listos? Vamos. Oh, uy. No llego. Vale. Ah, vale. No, o sea. Oh, vale, o sea, cada vez que pasa por la antena como que se desvía. Uh, vale. O sea, interesante. Ahí está el, el coach ahí en el otro lado. Ja, haciéndole que rebote. ¡Oli! Claro, y pasando por debajo, carga energía de la antena. Qué bueno. A ver, el único problema que tiene, entre comillas, es el cambio de dirección, pero Oli. Casi en doradito tú. Tachan Más despacio. Hostia, ¡Hostia, hostia, hostia! Vamos a petar la antena tú. ¡El coach me mata, tú! ¡Ay, no! ¡Dime que no hemos reventado la antena! ¡Oh! El coach está... Ah, vale, vale. Están los dos reventados. Vale. Es una habilidad que merece entrenar. Hemos terminado raton Habla con Kibos para seguir el proyecto. Vamos a descansar unos minutos. ¡Ja, <risa> Bien hecho ratona. Qué rápida. Lo cierto es que eres más eficiente de lo que pensaba. La ratona es impresionante, jefe. He tomado un montón de notas por lo que he hecho. Ya, ya. Pero no olvides tomar notas sobre lo que he hecho yo. <risa> Nada. Ratona. Vuelve a verme cuando esté lista. Solo, no, solo nos queda un paso para poder usar la antena. Vale. Pues venga, vamos a ello. ¿Está lista para a trabajar? Sí. Por fin. El último paso del proyecto de construcción de la antena. Qué emocionante es esto. Para este paso tendrás que ayudar a Kiko. Aquí, cable. A sintonizar la frecuencia de la antena para que podamos ponernos en contacto con el lado. Kifix, no me vuelvas a interrumpir. Te ha quedado claro, clarito como el hago, jefe. Lo siento, pensaba que necesitaba ayuda. Soy yo quien ayuda a la gente, Kifix, no al revés. Madre mía, tío. Volvamos al lío, ratona. Preparar la zona. Apartaos. Ya casi llegamos, ratona un poco más. Vale, buah. Los materiales, solo queda una cosa por hacer, la antena tiene que, por favor, Usa el término correcto. Como estaba diciendo antes de que me interrumpieran, hay que calibrar la gran antena de X para que funcione. Tenemos que asegurarnos de que pueda retransmitir para los clientes de la ciudad al lado. Mientras te ocupas de otras cosas, he creado una pequeña estación de control. Mira, puedes darle una descarga a los interruptores para rotar partes de la GADX. Calibrar todas las partes de la antena y debería funcionar, Vale. ¿Por qué la hemos construido así? Leyó sus propios planos al revés. Así que tuvimos que. ¡Hostia! Que redactar el diseño. Para el esto tenías que trepar la gran antena para extenderla. Puedes hacerlo, a ratón. ya casi está. Wow. Um, ¿Y cómo sabemos que está ok esto? Buah, ¿qué dices? Vale, así debe estar ok. Uy, qué diferencia esto en... en serio, ¿cómo sabemos que esto está ok? A ver, espérate ¡Oh! ¿Vale? Eh, estaba ya en esta posición A mí no me marees Vale o sea, tenía que estar en esa posición pero mirando hacia ti. No, no podías conectarla de otra forma. Vale, vamos okay. a Ah, vale. Porque eso es... El... Ya. Tiene sentido. Al paso final. Vale. Bueno, en verdad, podían bajarme la escalera por cualquier lado. Eh, ¿Dónde está? Ahí arriba. Ay, no me deja acceder. Vamos a... Tenemos que saltar. Ah, podríamos haber caído de arriba, aquí? Anyway Venga, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Oh. Vale, vale Vale Uy, ahora ah, O sea, por aquí Oh estoy confuso Ah, vale Ah, eso es Uf Está, está bien pechado, está bien pechado Oh Electrocutar Brr. Y conectado Calidad de señal 5 y 5 Potencia 5 y 5 Está terminada y funcionando Ahora podemos llevar los Killers de la ciudad Y pedirles que bajen la luz un momento Ve a ver aquí vos Lo has hecho muy bien Olé. Un trabajo fantástico, Ratano Sí, ha sido un trabajo magnífico Gracias, Kifix Aunque solo he ayudado desde lejos Vale, Ratana, hemos terminado nuestro trabajo La máquina está lista Habla con Killers para terminar esto Ya que sí, se nos acaba el tiempo de descanso Date prisa ¿Dónde está? Aquí A ver, rey, venga Lo has conseguido, ratona, me has impresionado Déjanoslo a nosotros, haremos nuestro trabajo ¿Todo listo para ver la lluvia de meteoritos? Sí Ay, tienes una cinemática preciosa Espléndido, manos a la obra ¿Qué reuníos. reunidos? ¿Te imaginas que la mujer se ha ido a dormir? Escúchame, la gran T de X está terminada por fin podemos establecer contacto con los demás kiblings. Killer, tú los conoces, hablas tú. Recuerda nuestra petición: que atenúen las luces de la ciudad unos momentos. Si lo hacen, la contaminación lumínica disminuirá y la lluvia de meteoritos será visible desde aquí. Ojalá lleguemos a tiempo para que lo vea el ser humano. Ah, espera. Casi me olvido el componente más importante: un transmisor electrónico de señales y de sonido. A veces recibe el nombre de teléfono para los muernos. Toma, Killer. Activa la transmisión y conectándonos Entendido, conectando aquí en la inbox más cercana a la gran ciudad Frecuencia encontrada 03655 5. ¡Ojo! ¡Yupi! No hay tiempo que perder, pregunta al Skiller ¿Hola? Ahora te imaginas que nos hacen ghosting Tenemos un problema gordo, necesitamos ayuda de forma urgente ¿Cuál es nuestro problema? Si lo dejara sería muy fácil. No me. Eh, a ver. A la <risas> Necesitamos que atenuéis las luces de la ciudad durante un momento. No hay tiempo de explicaciones. ¿Sois unos paletos? ¡Hala! ¡Oye! Han cortado la conexión. Tenemos un problema. Hemos perdido la conexión. Repito, hemos perdido la conexión. Estamos desconectados. ¡No! Ha perdido energía. ¡Oye, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! ay ay ¡Uy, uy, uy, Bajado la luz Ole Jejeje <ríe> Que cute, por favor Ah. Jejeje <ríe> Nah, super cinemática final Eh, hey, tranquiles Ahí, vamos Y la mujer dormida en la ventana, rollo... Uh. ¿Cómo? Los meteoritos, los veo desde aquí, es precioso. ¡Ah, tal felicidad ahí, vamos! Maravilloso. En las placas solares, ¿eh? Irónico, cuanto también Qué bien que haya podido verlo. No me esperaba que hubieran preparado algo para esta noche. Qué cansancio llevo encima Pero quiero quedarme un poco más ¿Qué haces? No juegues con el equipo Uy Uy, uy, uy uy ¿Qué ha pasado? Escóndete rápido Perdón Queríamos saber si podemos usar el satélite como trineo Ay, han reventado ya la antena Ahora ha sido el viento Qué bonita está la tías esta noche Se acabó Joder, macho Ven, eh, chicita, ¿eh? Al final lo hemos conseguido en equipo. Buen trabajo, gente. Enhorabuena a todos. Así incluso mejor que el episodio esta noche. La tecnología vuelve a ganar... Claro, hasta todo el crédito es tuyo, ratona. Has demostrado grandes doces de ligarto. No tanto como las mías, pero grandes, al fin y al cabo. Nuestro descanso nocturno casi ha acabado. Vamos a limpiar este estropicio. No quiero ni una mota de polvo en el suelo. Vamos, Kiblin. hora de limpiar. Y ahora todo el mundo de vuelta a su vecindario. Vamos. Ah, vale, ya limpiado. Ok. Piu, piu, piu, piu. Vale. Vale, pues vamos a recoger.. ¿Dónde estaba el, el cable? No me acuerdo. No, subimos por la escalera. Tampoco nos cuesta nada. Uy. Vale, aquí, okay, eso. Vale. No sé por qué me pita si estoy lejos. Vale, ya tenemos la felicidad Plim Ah, precioso Ratona, lo has hecho, has generado felicidad de calidad validables Vuelve a la plaza del sur, de que me manche esta vez de verdad Vale Vale, vamos a subir y vamos a saltar a coger la otra... Esa... Bonita energía que nos queda por aquí Ah bueno, vamos a ver con la mujer Está mirando fijamente el cielo, Qué cute, me ha gustado mucho el final. Eso es. Vale, pues ya. Ah. Rápidamente. No sé, muy bonito en general, o sea, el... El, el juego en sí está muy bien montado, tío O sea, es un indie y, y tiene, pues eso, no sé, esa, esa, esa atmósfera Yo creo que construye muy bien la atmósfera el, el mapa te invita a revisarlo, a rejugarlo Tiene lo de las bombillitas que, al fin y al cabo, pues no es mal detalle, la verdad O sea, a la hora de revisionarte o de rejugarte las partes del nivel Que a lo mejor se te han quedado ocultas etc Vale, vamos a entregarle las bombillas. Parece que se encuentra bombillas, devolvámoslas a su lugar. Uh, vale, ya hemos empezado la última tira. No deben quedar muchas bombillas, la verdad. ¿Cómo puedo devolverte el favor? Pista de bombillas. Vale, vamos a comprar el este. Vale. Bueno, de hecho, vamos a gastarnos toda la energía. Porque para tenerla aquí acumulada, a modo de fotografía, que no lo hemos usado, pero bueno. Vale. Y nada, vamos a pillar una pista de estas. Vale. Ya se dónde encontrarme. Vale, y con esto subimos directamente. Y a ver qué nos dice Luminon. Pero ya hemos hecho todo el trabajo que teníamos que hacer en esta ciudad. Al menos en este pueblecito. Vale, vale. Habla. Ratona, lo he sentido. Eso le da tan fuerte energía y emoción. Lo has conseguido. Has juntado a los kiblings y hecho que tra Y hecho que trabajen en equipo. Creía que no era posible. No sabía que, eran, que erais capaces de hacer algo así juntos. Ratona, yo lo siento por cómo me he portado. Solo pensaba en mí. Daba igual que no fuera parte de la misión. Tú insististe en ayudar a todo el mundo. Resulta que sabías mejor que yo cómo tiene que comportarse un verdadero espíritu guardián. Ahora, por última vez, dame la felicidad que has generado. Es hora de volver a casa. Ay, venga ratoncita. Eso. Vale. A recibir la energía. Eso es. Uff, aún no estoy cargado del todo, espero que funcione. Y ahora es hora de despedirnos. Puedes volver a ser una batalla normal. Si aún tienes algo que hacer en St. Clair, hazlo ahora. Seguro que los creepers están ganduleando otra vez, aunque supongo que esta vez se han ganado un descanso. Pero date prisa, que está a punto de amanecer. Uy, ¿qué hay que hacer? Habla una última vez cerca del Paragraves de la Plaza Sur. Ah, bueno, o sea... Ok, es como... Vale, si tienes algo que terminar, hazlo. ¿Es hora de que me vayas a terminar todo lo que querías hacer? Vale, sí, lo vamos a terminar. no nochecita ratona, gracias por todo lo que has hecho. Cuando nos conocimos fui muy maleducado y aún así te preocupaste, me ayudaste. Ay, coño, me acaban de electrocutar, tú, ¿qué querías que hiciera? Me has dado mucho lo que pensar, pero tengo que irme. No, adiós, Rubinón. Adiós. Fin. Tengo tantas cosas que contarles, no se lo van a creer. Yo no me lo creería. ¿Te preocupas tanto por gente a la que ni conoces? Con tu tamaño y lo valiente que eres. Adiós. Aún me noto un poco débil, pero es ahora o nunca? Hostia Luminol, Saba morir. Oye, oh, va a pegar un indés. No se sé si me una pelea como esta, no lo hagas. Claro, lo va a cargar para volverla a disparar para arriba. ¡Piu! Ay, no, no, no, todo mal. Oye. No, no me puedes hacer esto. ¿Cómo vas a matar al ratón? Dime que se despierta. Muévete. Por Dios. No, no, hombre, no. Ay, me da algo. Oye. Ay, ay, ay, ay, ay. No tengas miedo. Esto no es el fin. Ay, nos mandan toda la felicidad que hemos recogido. Ah, es la felicidad de Luminón. Oh, qué poético. Dios, ¿azul? Has trabajado muy duro esta noche, ¿verdad? Soy el creador. ¡Ojo! Todo lo que has pasado esta noche es culpa mía. Yo creo al Luminón de mi propia energía y no soy perfecto, ratoncita. Como los Kiblins, Luminón tiene el corazón puro, pero a menudo no piensa bien las cosas, se centran en sí mismo. Luminón necesitaba crecer, necesitaba que alguien le mostrara lo que significa ser un verdadero espíritu guardián. Gracias a tu altruismo, tu amabilidad, tu determinación, les has enseñado lo que yo no pude. Este no es el final de tu viaje. Ven, sigue repartiendo felicidad. Conviértete en lo que siempre debiste ser. Ven conmigo y, y te convertiré en una verdadera espíritu guardián. Dale para adelante. Me haces tan feliz pequeña y también Aluminón y los Kiblings se van a emocionar. Y ahora ha llegado la hora. Trepa para rayos una vez más. ¿Holbo? ¿Vale? Arroba. Ay, va a meter un rayo. Un espíritu guardián necesita tener nombre. No puede ser ratona para siempre. Oh. Comparte tus pensamientos, pequeña. Puede que ahí encuentre un nombre. Ay, dime que se llama Luz. Me, me parecería Lila. Ah, bueno. Ay, me parece súper bonito. Vamos, pues Lila, el mundo es grande y tú vas a hacer de él un lugar mejor. Ascender. ¡Ah, ¡Qué final! ¡Por Dios! ¡Qué preciosidad de juego, tío! En... ¿Qué ha durado? ¿11 capítulos? ¿12 capítulos de 20 minutillos? Diseño, Código de Historia y Arte Alplum Lucy y Alexander Música... Es que ha sido una pasada, tío O sea... Maravilloso Maravilloso El, el, el... el los juegos súper entretenidos, los minijuegos súper guays Buscarlo todo, y recogiendo la info... ¡Ay! Oh, sale la ratona ya como espíritu guardián Ha trabajado más gente de distribución que. que en programación, macho. Probadores de la versión beta. <risas> Los niños en, en las de estas. No, o sea, o sea. ¡Oli ganó las olimpiadas! Ah, bueno, esto es entrenando, supongo. El coach flipando, como siempre. Nah, oye, eh, mis dieces, mis dieces, está fantástico, mira la plaquita de San Ah, claro, lo han traducido a un francés, alemán, en español, o oh, y chino. Ay, pescando en el, en el canal, en el río, qué bueno. Jajaja. <risa> de calidad de movimiento. Bueno, estos son todos los críticos en general, pero bueno, lo dicho. Bueno, hay, de hecho hay un montón de gente detrás. Un juego... ¡Ah, su puta madre! Su, la pizza de... De, de crema de cacahuete con lechuga. Terrorista. feo me parece que este... Que el Kiblin haya podido sacar su pizza al mercado. Madre mía. Para matarlo. Así que Kiblin es para matarlo. Total. Bueno, maravilloso. No sé, un juego súper bonito de principio a fin. Eh... No sé. O sea, una buena historia. Un buen hilo de de los acontecimientos eh, no sé y el, el final la verdad con una palabra feliz y conmovedor esos son dos vale <risa> vale vamos a acabar los créditos y supongo que ahora nos devolverá el menú gracias por jugar, gracias a vosotros por hacer este trabajo Estudio tiene exclusiva, todos los derechos reservados. Ay, mira la ratita. Ay, te cuentan los chillidos. Ah, pues le he dado a eh, a clic derecho. Vale. Vale, y volvemos al menú. Pues bueno, llegados a este punto, hemos terminado de... Ay, ahora la ratón sale en azulito. Llegados a este punto, hemos terminado de and de Mouse. Espero que hayáis disfrutado de la experiencia con nosotros aquí en la taberna. Que os haya mínimo, mínimo conmovido un poquito el, el final. Y nada, dicho esto, lo de siempre. Ya sabéis, seguidnos en redes que va a estar aquí en la descripción. Que comentamos un poquito de todo. También suscribiros a este canal que estamos haciendo contenido de calidad y cada día mejor. Gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.